Entre palmeras y suave brisa, muy pensativo sobre la arena, entre palmeras y suave brisa, muy pensativo sobre la arena, la suesta cumbia que yo te canto, mujer hermosa de piel morena.